¿Estás aburrida de depender de un hombre? ¿Quieres demostrarte que puedes convertirte en una mujer exitosa y que realmente sabe lo que quiere? Mi nombre es María Imelda Cardona y yo te puedo ayudar, así como he ayudado a más de 100 mujeres a encontrar su propósito reprogramando sus creencias. Hoy quiero invitarte al evento gratuito